Quebrando los recodos innecesarios, voy abriendo paso a destino incierto. Clamo mil veces y otra vez pareces mudo. Entonces mi corazón también calla. Quisiera voltear y retroceder al inicio mismo de la nada.